Ante la situación que se vive en Haití, entre saqueos a estaciones policiales del populoso barrio Cité Soleil en Puerto Príncipe, donde incendiaron al menos un vehículo como parte de las protestas en demanda de la renuncia del presidente Juvenel Moïse, que ha cobrado la vida a cuatro personas desde el mes pasado. El ambiente tenso preocupa a nacionales haitianos que residen en la República Dominicana. La protesta, ¿qué te parece? Tiene que cambiar, ¿verdad? Claro que no hay que cambiarlo porque allá está malo, todos los días quemando la bomba, quemando la goma, tú sabes. Esa situación? Me siento muy bien, gracias a Dios. La semana muy bien. Pero y allá, la situación difícil, ¿verdad? Muy difícil. Sí. Está mala. Está peligroso para allá, pero yo voy a que hay que cambiar. Digo que <risa> ah. Difícil la situación. Yo no hablo España. Es ah. Está mal la situación allá, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí. Difícil. Sí. Yo no ¿Eh? Pero no diga algo que se arregle eso, ¿verdad? ¿Y así? Esa situación es difícil. Muy difícil, pero yo quiero regresar. Difícil. Muy difícil. ¿verdad? Ah, sí. El con <risa> tiene que llegar, ah, ah, sí. Yo no, yo no te llamo allá si está bien, si está mal. está mal ¿verdad? Está hay, hay, hay, limpia, gente que, hay gente que dice que está malo, yo no sé si está verdad. ¿Para qué yo no te llamo allá? ¿verdad? ¿Y tu familia está allá? Ah, gasayo. Amado, ¿qué te parece la situación de tu país? Difícil. No, no. no. Difícil, ¿verdad? No es una paliza. no pongo eso. Recientemente el mandatario haitiano solicitó que una comisión del arzobispado haitiano sirva como mediador entre el gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo y así lograr el cese de las protestas. Los religiosos aceptaron la solicitud. Como una aparente medida para bajar las tensiones, también recientemente mois hizo una remoción de funcionarios de su gobierno.